Hola a todos, este es el tutorial para crear tableros en Genially En el proyecto de juego que hemos creado mis compañeras y yo desarrollaremos diversas mecánicas Una de ellas es el tablero de juego, como os comento Donde se incluirán muchos elementos que entenderemos Harán que el juego resulte más atractivo Como queremos que el juego se genere en línea Hemos optado por Genially para crear los tableros por su interfaz interactiva Además, nos permite que sean los propios alumnos los que puedan generar dicho tablero. Algunos de los alumnos comentan la dificultad de utilizar Genially para crear el tablero, así que hemos decidido grabar un tutorial con los pasos básicos. Mis compañeros de juego han creado otros vídeos para otras mecánicas del, del mismo proyecto. En primer lugar, si no tenemos cuenta de Genially, lo que hacemos es registrarnos indicando el email, la contraseña, confirmamos la contraseña... Y después nos vamos a nuestro correo electrónico donde, donde vamos a dar a verificar Y ya tendremos nuestra cuenta abierta Yo ya tenía cuenta así que iniciaré sesión Le damos a iniciar sesión, incluyo mis datos Y nos da acceso a lo que sería la página de inicio de, de Género. Aquí tenemos varios apartados, por un lado están las diversas plantillas que nos ofrece Genial y en función de lo que queramos hacer y los trabajos que uno ha realizado. Dentro de los trabajos tenemos los trabajos que ha creado uno individualmente, los trabajos colaborativos que has podido generar con tus, con tus alumnos, con algunas compañeras, en este caso está el trabajo que realicé con las compañeras y las plantillas que hayamos comprado. Vale. Si volvemos hacia arriba de nuevo... Para nuestra plantilla, eh, para nuestro tablero, hemos decidido crear una infografía interactiva que era lo que más posibilidades y nos podía ofrecer. Para ello, pues vais aquí y veis que son bueno, pues, pequeñas, pequeñas plantillas donde, bueno, pues aquí por ejemplo tenéis una, un arranque con una copa al final, podría servirnos. Aquí también tenemos un camino, denominados, las dos son de, están denominadas como caminos de aprendizaje. Bueno, Aquí tenemos otra también, pues eso, con, igual depende del tipo de público al que vaya destinado se puede utilizar una u otra. Aquí, por ejemplo, una especie de tablero de ajedrez con fichas. Pues es bastante atractiva. A mis alumnos les gustó esta. Entonces seleccionamos esta y le damos a usar esta plantilla. Vale. Una vez dentro... Eh, tenemos aquí en el margen derecho La posibilidad de bueno, añadir nuevas páginas etc. Lo que nos interesa ahora es saber cómo, eh, cómo crear un primer paso para comenzar a jugar ¿no? Entonces, eh, como veis, en este tablero tenemos comienzo Bueno, tenemos un barco, una bandera pirata Un catalejo eh, Y el tesoro, ¿vale? Hemos elegido esta plantilla porque tiene diversas casillas y bueno, nos interesaba en, en un momento dado eh, jugar con casillas. Bien, el primer paso es comenzar a jugar. Lógicamente aquí mmm, vamos a darle unas instrucciones al alumno para que el alumno comience a jugar o el propio alumno va a generar unas instrucciones para que sus compañeros comiencen a jugar. Antes, perdón, para que se nos guarde el tablero y el trabajo que vayamos realizando, aquí arriba, clicamos y metemos el título que queremos darle eh, a nuestro genial. Vale, Volvemos a comienzo, clicamos sobre comienzo y tenemos dos opciones. Escribir, reescribir lo que aquí pone, ¿vale? como texto o crear una, un enlace interactivo. Si pinchamos sobre el enlace interactivo, tenemos varias opciones que son etiqueta, ventana, ir a página o enlace. En este caso, para que veáis un ejemplo, haremos una etiqueta con un texto que le vamos a, que le vamos a dar al alumno donde eh, vienen unas instrucciones. Para comenzar a jugar, debes ir a la puerta del sótano. De acuerdo, lo copiamos y lo pegamos aquí. Podéis escribir directamente, no es necesario eh, tener el texto escrito, podéis escribir directamente Debes ir a la puerta del sótano y resolver el mensaje que te, que te entrega el soldado Lete Una vez que esté resuelto, pasa a la casilla número 4 Si no eres capaz de resolver, vas a la casilla número 2 Guardamos Vale. Y vamos a ir a previsualizar, que es este ojito que tenemos arriba en el margen derecho para que veáis cómo ha quedado el, el enlace interactivo. Nuestros alumnos, cuando, cuando accedan a, al tablero, se van a encontrar esto. Van al comienzo y ahí reciben las instrucciones que nosotros hemos incluido. Estas instrucciones, como habéis visto, pues te, en el editor te, puede, te permite eh, ponerlas en color, hacer todo, to, todas las, las funciones que, que desees. Vamos a centrarnos en crear algunas dinámicas. Bien, eh, queremos introducir eh, la casilla 4, porque nuestros alumnos han acertado el acertijo. En la casilla 4 queremos introducir un, un movimiento o, o donde van a recibir la siguiente misión, algo que, te, que tienen que hacer nuestros alumnos. Bien, aquellos alumnos que, como hemos dicho, han resuelto el acertijo van a ir a la casilla 4. Para que cuando ellos vayan a la casilla 4 tengan algo que hacer. Nosotros vamos a ir, podemos ir a Interactividad, donde podemos encontrar puntos de localización, acciones, animadas, genéricos, letras, números, bueno, eh, redes sociales o incluso invisibles. No nos interesa en este caso. Nos interesa en este caso otro tipo de recursos. ¿vale? Tenemos iconos, por ejemplo, y nos interesa pues, utilizar un icono en la sección de recursos. Vamos a utilizar por ejemplo, pues no sé si tenemos alguno más, este por ejemplo, que nos interesa porque eh, nos va a dirigir hacia, hacia un test. Vale, Volvemos a pinchar aquí, no nos gusta el color negro, pues decidimos cambiarlo y le ponemos el color. Bueno, aquí tenemos la barra, podemos cambiarle los colores como queramos y como nos dé la gana, pues a mí me gusta el morado y le pongo color morado a, a nuestro elemento. Damos a seleccionar y se nos pone color. Es muy grande el elemento porque, bueno, eh, lo, podemos, lo podemos disminuir. Lo llevamos hasta la casilla 4, que es donde nuestros alumnos eh, van a clicar porque han acertado... Correctamente eh, la, la, la prueba que se les puso De nuevo nos aparece este botoncito que es la manita Donde vamos a generar una interactividad ¿vale? En este caso nos interesa que nuestros alumnos Vayan a un cuestionario que, que habíamos planificado ¿vale? En el cuestionario que lo tenemos aquí En este caso no tenía ningún cuestionario generado todavía pues elegido uno que hay en línea, que también es viable, es decir, hay muchos, muchos, muchos elementos generados en, en la red que podemos reutilizar para nuestras clases. En este caso, a nosotros nos interesa generarlos nosotros mismos porque necesitamos saber qué resultados ha tenido ahora. ¿vale? Además, como, como se trata de un cuestionario que nosotros no hemos realizado y necesitamos saber la solución, habría que indicarle al alumno, por ejemplo, unas pequeñas instrucciones, si lo hacemos con un cuestionario externo, indicándole que resuelva el cuestionario y nos envíe un pantallazo o cualquier otro, cualquier otro tipo. En este caso vamos a imaginar que el cuestionario lo hemos realizado nosotros y lo que hacemos es copiar la URL del de cuestionario. ¿Vale? Como veis aquí le damos a copiar. Y nos vamos a nuestro editor, ¿vale? Pegamos aquí nuestra URL. Vamos a pegar, o usamos la función de, de teclado y le damos a guardar. Bien, ¿qué va a suceder ahora mismo? Volvemos otra vez a previsualizar para que veamos cómo nuestros alumnos lo van a ver. En primer lugar, nuestros alumnos resuelven el acertijo lo hacen correctamente y se van a la casilla número 4 En la casilla número 4 se encuentra en este icono Donde pinchan y acceden al cuestionario que hemos creado o que se ha generado Los alumnos resolverán el cuestionario Y después pues, eh, con las instrucciones que hayan recibido harán lo que, lo que tengan otra opción, otra opción, por ejemplo, vamos a volver al, al, al editor Otra opción es por ejemplo, explicar nosotros eh, la misión. En vez de decidir que este, este icono vaya a un enlace, lo podemos llevar a otra página. Como el alumno que acierta va directamente a la, a la, a la, a la um, casilla número 4, vamos a dejar que la casilla número 4 resuelva el cuestionario. Ahora nos interesa esos alumnos que no han, han resuelto el acertijo y bueno, pues vemos que es que igual necesitan un refuerzo Porque no han sido bien los contenidos El, cualquier, el motivo que, que tengamos En este caso lo que vamos a hacer es eh, Buscar un elemento Por ejemplo este Que nos lleve a otro sitio Voy a elegir este Porque me parece más visual para cara incluir esto Cerramos aquí y le doy a interactividad. Entonces, en este caso, quiero ir a, a una página. Lo que pasa es que, claro, como no he generado ninguna página, pues no me permite ir a una página que yo haya generado. Volvemos para atrás y creamos una nueva página. En la nueva página podemos volver a utilizar el mismo tablero o una nueva página en blanco. Voy a utilizar una página nueva en blanco, ¿vale? Sobre la que vamos a clicar. Y aquí, por ejemplo, voy a incluir un texto, ¿vale? En el texto pongo un título que le voy a llamar eh, instrucciones, perdón, clico dos veces, instrucciones de emisión, ¿Vale? Lo pongo en el centro, quiero cambiarlo de tamaño, elijo 96, más pequeñito por eso me ha quedado muy grande, Elijo 48, lo pongo como quiera. Siempre lo gestionamos de la misma manera que se trabaja con, con cualquier editor de texto, básicamente, ¿vale? Y después le quiero poner negrita y cambiarle el color de la letra porque, pues, por lo que sea no me convence. No se ve bien, quiero que sea en negro o, por ejemplo, si tengo un fondo de una imagen en negro, pues le pongo una, una, una imagen, en, un texto en blanco. Podemos ponerle un fondo... Aquí nos da opciones de fondos, algún color o, por ejemplo, alguna imagen o cualquier otra cuestión. Incluso podríamos generar nuestro propio fondo incluyendo una imagen que tengamos nosotros. Es decir, clicamos aquí, ¿vale? Elegimos una imagen que tengamos nosotros, por ejemplo, un, un bosque de elfos. He optado por esta. ¿Vale? Y... Damos a establecer como imagen de fondo. Va, ya tenemos aquí nuestra imagen de fondo. Como veis, lo que os he comentado del color no se ve correctamente, pues le vamos a pintar, pues, por ejemplo, de, de otro color para que se vea claramente las instrucciones. Vale. Aquí yo le indicaría al alumno qué misión tiene que cumplir. Vamos a escribir, introducimos de nuevo un texto. Perdón, se me ha seleccionado y añado un subtítulo. Por ejemplo, voy eh, a clicar dos veces. Misión, eh, perdón, misión 1. Localiza los cuadros desaparecidos, desaparecidos de Vela. O de Goya, por ejemplo. Vale. Vuelvo a seleccionar el texto, veo que no, que no se ve claramente, le pongo un color, vale. O le pongo en negro y lo voy a poner más abajo. A ver, aquí hemos tenido un pequeño fallo. Misión: uno localiza los cuadros de, de Goya, perdón. Bien, no me voy a extender más con la página. Aquí pues, podéis hacer exactamente pues, todo, todas las funciones que, que consideréis que necesitáis, enlaces, interrogantes, cuestiones, cualquier cosa. Podéis trabajarlo igual que hemos trabajado en la otra parte, vale Entonces tenemos aquí nuestras dos páginas, como hemos visto. vale Tenemos las dos guardadas. Volvemos a nuestro tablero. Hemos dicho... Que aquellas personas que vayan a la casilla 2 porque no han acertado correctamente el acertijo Tienen que eh, ir a, a, a una página ¿Qué hacemos? Clicamos de nuevo sobre el elemento, le damos aquí y vamos a página Ahora debemos seleccionar con qué página queremos conectar Igual tenemos varias páginas porque al final del tablero tenemos varias. En concreto, en la casilla 2 queremos que vaya a esta página nueva que habíamos creado. No tenemos otra. Le damos a guardar. Y vamos a previsualizar para ver qué es lo que van a ver nuestros alumnos. Como hemos dicho, comenzamos aquí. El alumno acierta y se va aquí a un enlace externo. Pero nuestro alumno en este caso no ha acertado. Con lo cual, vamos aquí a este elemento, clicamos y nos lleva a una nueva página que es instrucciones de misión, que es la página que nosotros habíamos generado para aquellos alumnos que van a la casilla número 2. Misión 1, localiza los cuadros desaparecidos de Goya. Correcto. Bien, así deberíamos generar todo el tablero con diferentes versiones, es decir, eh, con una entrada, una página, un enlace URL, URL externo, como queramos. Lo que vamos a hacer es eh, Ya que se ha guardado nuestro, nuestro Geniali, vale Tenemos que ofrecerles a los alumnos Cuál va a ser el enlace sobre el que van a trabajar Para compartirlo Siempre vamos a compartir Y tenemos varias opciones Para compartirlo en una red social Pinchamos sobre la red social que queremos compartirlo El enlace Yo en este caso, por ejemplo, copiaría el enlace Porque a mis alumnos les voy a incluir el enlace En una plataforma con la que trabajamos en clase o si quieres insertarlo por ejemplo en tu propia web como, como ejemplo de juego Pues también podríamos hacerlo O incluso enviarlo por email a algún, a algún compañero Como queramos ¿Vale? Yo en este caso lo copio Y lo que haré será pegar esta, este enlace en la página con, con mis alumnos Una vez que ya está Simplemente volvemos a nuestra plantilla A nuestro Genially Ahí tendremos ya guardado nuestro Tablero de juego, ¿de acuerdo? Y podremos empezar a jugar con, nuestra, con nuestros alumnos. Bien, espero que haya sido, aunque largo, eh, fructífero el, la, la explicación y que os sirva para, para generar plantillas eh, de juego o cualquier, cualquier otro elemento. Muchas gracias.